Ya les informamos que tras 18 días de haberse registrado el paro nacional, el ECUS 911 vuelve a retomar los trabajos de adecuaciones en lo que será su nueva sala operativa. El director del centro local del ECUS 911, Patricio Márquez, explicó que la obra lleva un avance del 80% y se estima que esté lista para el mes de agosto. De igual forma, en días pasados tuvimos una reunión vía teléfono y nos había pedido... Eh hacer el estudio para implementación de nueve puntos más de videovigilancia. Se le ha pasado ya la propuesta de parte de CNT, la misma que sé que está en estudio, y en los próximos días también ellos iniciarán un proceso para implementación de estos nueve puntos de videovigilancia. De igual forma, la concejal Kerle García también me ha pedido eh, hacer un recorrido para las zonas turísticas del cantón también poderles implementar puntos de videovigilancia. Quevedo es una ciudad que crece muchísimo, una actividad económica muy fuerte y nos estamos reactivando después de una pandemia, también después de, de esta paralización. Y creo que eh, sin seguridad ciudadana, pues no hay desarrollo. Por lo tanto, la inversión que está haciendo el GAT invertir en seguridad, pues creo que va a permitir a propios y extraños sentirse más seguros en este cantón de la provincia de Los Ríos. ¿Cuántas cámaras están actualmente funcionando acá en el cantón Quevedo? Bueno, de todas nuestras cámaras está el 90% funcionando. Tenemos al momento, hay una regeneración también, estamos moviendo esa cámara a otro sitio estratégico, implementando también otro punto, ¿verdad? Entonces siempre estamos preocupados porque nuestras cámaras estén 100% operativas, pero sabemos que como todo componente artefacto en algún momento necesita un mantenimiento, es correcto, ¿no? Pero no dejamos que pasen muchos días, en todo caso nuestra preocupación de que las cámaras estén operativas para poder captar cualquier situación que se pueda presentar e intervenir a tiempo y poder evitar pues, que de pronto los amigos de los o cualquier delincuente pueda cometer su fechoría. ¿no? Economista, la nueva sala operativa, ¿dónde va a estar ubicada? Está ubicada en el antiguo Palacio Municipal, aquí en Quevedo, eh, frente al parque. El primer piso fue entregado eh, por la alcaldía del Cantón Quevedo, todo el primer piso. ¿no? Ya, como les digo, estamos en un 80% de la infraestructura civil. Estamos en la implementación ya de la parte tecnológica para Dios mediante el próximo mes eh, poder inaugurar esta nueva sala operativa. Es decir que la que está ubicada en la unidad de vigilancia comunitaria pasaría directamente al centro de la ciudad. Sí, por supuesto, siempre ha sido ese nuestro interés, tener un espacio mucho más amplio, que haya unas mejores condiciones para que nuestros evaluadores, e igual que nuestras instituciones articuladas como policía, bomberos, Ministerio de Salud, todos tengan un espacio mucho más adecuado. En verdad es muy importante el clima laboral, por eso el señor alcalde vio también esta necesidad y siempre tuvo toda esa predisposición de apoyarnos y vamos a trasladarnos con todo el personal acá Mucho más amplio, mejores condiciones Creo que es algo que veo que realmente lo merece Hay una duda que siempre ha saltado por parte de la ciudadanía O sobre todo de quienes han sido víctimas de la delincuencia ¿Cómo acceder a las imágenes que capta el ECU-911? Bueno, eh, nosotros por ser una institución de seguridad No podemos divulgar toda la información que recibimos No podemos entorpecer cuando hay cosas en un proceso jurídico Por lo tanto tenemos solo un convenio con fiscalía Inmediatamente nosotros tenemos una base de datos donde tenemos todos los fiscales de turno y le proporcionamos los videos sin que nos los pidan. Si estamos captando en un momento algún evento, descargamos el video y automáticamente lo tiene. Si en algún momento no lo vimos o, o algo, pues ellos nos lo piden y nosotros le proporcionamos toda la información a Fiscalía. Un llamado a la ciudadanía también a proteger estos equipos que son parte de la seguridad. Por supuesto, eh, creo que todos nos preocupa la seguridad, por lo tanto creo que siempre también no solamente las responsabilidades de las autoridades, debe existir esta corresponsabilidad también de la ciudadanía, no precautelar estos eh, equipos que están instalados en la ciudad, ¿verdad? Porque nos permiten de pronto sentirnos un poco más tranquilos y sobre todo también utilizar de manera correcta la línea de emergencia 911. Okay, gracias, economista. ¿Me recuerda su nombre? Patricio Márquez Carbo. Okay, gracias, muy amable.